Bueno, y aquí tenemos a Don Juan Padrón. ¿Me equivoco? No, no, no se Esto. Don Juan Padrón, que estaba aquí caminando, lo veo con la toalla, que vino a hacer una, un paseo por las canteras, Juan. Sí, Vino a bañarme, lo que pasa es que hace frío y me voy. Eso, eso, aunque el día está bueno. Y Don Juan, cuando pasó... Ahora se ha puesto mejor. Ahora ha cambiado el día. ¿Será por toda la gente que está participando aquí en Gran Canal sí, accesible. Sorprendido estoy porque la verdad es que no lo esperaba. Yo salí de allí y no esperaba ver tanta gente aquí y preguntar. Y ya veo... Qué es agitizar a los niños. Y ha llegado y se ha encontrado con, con, con la fiesta que está aquí montada. Ay, sin querer, sin querer me lo ha encontrado y me agrada, me agrada. Y, y en este ratito que he estado aquí, ¿qué es lo que ha aprendido de Gran Canaria accesible? ¿Qué, ¿Qué es lo que le han hecho llegar de lo que se está des desarrollando hoy aquí? Hombre, la humildad de la gente, la humildad y la, y la bondad de la gente, eso es, eso es agradable. Eso no lo consigues en muchos sitios, no lo consigue esas cosas. Cuando paseas, tropieces con una persona y se disculpa, cuando eres el culpable tú por haber tropezado, y eso no lo encuentras en muchos sitios. Eso es verdad, tenemos la suerte de que aquí en Gran Canaria y Canarias en general, verdad, tenemos esos valores importantes para mejorar la sociedad, así que nos quedamos con esta buena gente, con Juan Padrón. Juan Padrón, un mensaje para toda la gente que nos está viendo. Que participemos en ello. En eso. Seguimos luchando, seguimos en la lucha. ¿Eh? Buen día.